Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Lorena Sánchez y esto es Hablando a Chile, nuestro segundo programa en donde estaremos platicando un poquito acerca de una de las marcas de toys más populares e importantes. Me refiero a 3A y todo lo que rodea esta super marca de toys. No se despeguen. Yo soy Lorena Sánchez y esto es Hablando a Chile. De todo esto que es 3A. 3A es una marca de figuras de acción que normalmente se presentan en tirajes bastante limitados y uno de sus fundadores, el famoso ilustrador Ashley Wood, es quien está a cargo de todos los diseños. Podemos ubicar fácilmente a Ashley Wood debido a su importante trayectoria en el mundo de las novelas gráficas o de los cómics. Por mencionar algunos podría ser George Traddle o Spawn. Que por cierto, también McFarlane produjo varias figuras inspiradas en las interpretaciones de Ashley Wood en cómics como Spawn. En un inicio, Ashley Wood produjo algunos de sus personajes por medio de compañías como How to Work, con quien produjo su icónica pieza Le Morte Reise. Posteriormente decide asociarse con Kim Fung Wong, líder de la empresa Free Seagull, que se dedica a la manufactura de juguetes. De esta asociación surge 3. A, 3 de 3-0, Ashley Wood. La compañía fue fundada formalmente en el año 2008 en Hong Kong. ¿Toda la producción de 3A es de la inspiración de Ashley Wood? La mayoría de las figuras danzadas hasta la fecha pertenecen a las series WWR, World Rubber, Bubbot y AK Adventure Cartel, que son de la autoría de Ashley, pero en la actualidad han adquirido licencias para producir figuras de Halo, Real Steel, Red, y además, hace un par de años se anunció una colaboración con Core Toys. ¿Qué onda con esto de las ventas secretas? Literal son eso, ventas secretas que se realizan por un día en donde aparecen intervalos irregulares, en donde podemos encontrar productos extra, a lo mejor ediciones limitadas, y lo malo de esto es que a veces solo son exclusivas para los socios. ¿Dónde comprar 3A? La gran mayoría de sus figuras se adquieren en preventa a través de la página Bambalan. Algunas cuantas versiones más son exclusivas para sus distribuidores y otras son exclusivas de eventos que TrueAid organiza como el Reventure. Entro al sitio de Bambalan y no hay ventas. ¿Qué está ocurriendo? Lo que pasa es que TrueAid solo lanza una venta más, por lo que si no estuviste el momento del sitio, simplemente te la perdiste. Pero no te preocupes es porque a lo largo de ese año pueden surgir las llamadas Resident sales ¿Qué pasa con estas Resident sales Simplemente pueden prolongar el tiempo de venta hasta por dos días. ¿Por qué es tan caro 3 Las figuras en preventa no son caras, de hecho sus precios son bastante bajos comparados con las figuras de otras marcas pero comúnmente de la fecha en que realizas la compra a la fecha en que tienes la figura en tus manos suelen pasar por lo menos seis u ocho meses en ocasiones más aunado a que muchas de sus figuras son exclusivas para socios y además en ediciones limitadas o incluso en ventas secretas por lo que son a veces muy complicadas de adquirir lo cual va aumentando cada vez más su valor de reventa Zombies contra soldados? ¿Contra robots? ¿Contra samuráis? Como todo buen artista, Ashley Wood tiene su toque de locura y mezcla diversos temas en sus series, independientes una de la otra. En la serie pop Bot podemos encontrar guerreros estilo samurái llamados Tomorrow Kings y Tomorrow Queens, algunos robots y hasta vaqueros. Recuerda que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter y aparecemos como Viniles Chiles. O si quieren alguna pieza en específico de 3A, nos pueden escribir directo a tienda.vinileschiles.com o por supuesto visitarnos aquí en Regina número 87 local a. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Hablando al Chile.